Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gente bonita que nos acompaña esta tarde. Mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía Teatro Penitenciario. Soy con mi compañero Ismael Corona. ¿Qué onda? <risa> ¿Qué onda? Pues nada, aquí estamos este, rock and rollando en este lunes ya? de semáforo rojo. Porque qué Navidad? pandémica. <risa> tóxica. Todos pensábamos, teníamos fe de que íbamos a lograr, de que íbamos a lograrlo, de que no se suspendiera la repente, convivencia ¿no? navideña, pero pues por mucha gente, por muchos de nosotros, por mucha... pues nos vale verga, la verdad, no acatamos, no entendemos, no escuchamos... Y pues, ¿qué hacemos? Pues nos descarremos ¿No? por, por, por eso la penny, ¿no? Por eso, por eso si no tienes nada que salir de verdad, de verdad, muchos que sí tenemos que venir a trabajar, echarle un ojo a la casa, de XX, ¿no? Este, quédate en casa, de verdad, sal nada más a lo necesario. Si vas a un centro comercial, no sé si estén abiertos, lo dudo. Creo que van uy. a cerrar. No, más bien ya cerrar. Mañana, a partir de así, si ya están cerrados, este, pues haga sus compras con si tiene chance, con anticipación, con cuidado, de verdad, también, ahorita la rata anda muy, muy recio, le gusta trabajar en, esta, en estas fechas, y pues aquí estamos, nosotros aquí estamos, no robando, pero sí le robamos un suspiro, un una, aplauso, sonrisa. una sonrisa, una <risa> mentada <risa> de madre, pero es mejor que quitarle sus cosas, en verdad, este, bueno, este programa, pues lo hacemos para recargarle, de verdad recargarle que estamos en semáforo rojo, hay que acatar, hay que obedecer para qué? Pues por lo menos a ver si el primero el fin de año pues logramos estar con la familia todos juntos y si están con la familia pues acaten las, las que van a dar horas, noticias, de ¿no? de cuándo para lo del semáforo, creo que es el 10 de enero o enero, algo enero, así, me parece, ¿no? Fue lo que dijeron. Y pues nosotros no paramos, no no no conocemos esa palabra. Sí es bueno descansar, pero híjole, pues hay que generar porque si no delinquir, robar, matar, secuestrar, pues ya no rifa. Como porque... dice la jefa ya tendremos tiempo de descansar algún día pues mientras sí. hay que trabajar y hacer lo que nos gusta decir, que es teatro. Decir <risa> el abuelo descansar al panteón pero para esto les traemos un chisme un chisme de que Ricardo III versión 0.3 no ha descansado, entonces nos vimos a la tarea antes de que volviéramos al semáforo rojo. <risa> apenas <susurra> así rozando como que alcanzamos. Rozando, eh, grabarlo para Teatrix, para esta plataforma que va a estar y entonces en nuestras redes sociales que es compañía de teatro penitenciario. En sigan, el twitter arroba sea teatro Penny vamos a estar continuando publicándoles para que tengan mayor conocimiento de lo que vamos a presentar, cómo, cómo va a estar la dinámica, cómo va a ser esta plataforma y van a poder ver Ricardo III porque pues, si ustedes no van al teatro por pandemia... Nosotros les llevamos el teatro a su casa. Amén. <risa> no, de verdad, en esta nueva plataforma que es, se están integrando muchísimas obras muy, de muy buena calidad, eh, muchos artistas, muchos compañeros que nos dedicamos a esto, pues no nos rendimos, buscamos alternativas para mostrar nuestro trabajo. Y empezó con monólogos, con monólogos ¿no? Empezó con Cachorro de León, otros, otros monólogos, monólogos ¿no? y ahorita ya dos, tres espectáculos, dos, tres obras. Musicales, comedia, ¿sí? Entonces, pretendemos para este 2021 este, por once enterándose, enterándonos. <risa> enterándose. enterando enterándonos, enterándonos nos, ajá. Ya ni sé. nada Bueno, vamos a enterarnos que, que la compañía pretende grabar ciertos proyectos que ustedes ya deben conocer presencialmente dentro del penal de Santa Marta y en el exterior en el 77 Centro Cultural Autogestivo donde en esta plataforma pues encontremos tanto una obra clásica, una de tragedia que es Ricardo un piezas clown, cabaret, teatro testimonial y pues todo lo que nosotros podamos compartir con ustedes y todos desde a través del teatro, a través desde las artes escénicas, desde decirles sabes qué pues nosotros estamos igual que ustedes ¿no? estamos encerrados mentalmente, eh, físicamente también por confinamiento, pero <risa> bueno, existe no algo bien chingón que se llama el arte, la cultura, existe algo que se llama lápiz y papel y podemos ahí a transgredir nuestras emociones, decirles pues sí, somos humanos ¿no? dejamos de serlo y al plasmar palabras, al decir todo esto y luego leernos, entonces estamos haciendo una revolución para nosotros mismos, evolucionar como personas y pues nuestra chamba es compartir eso, es compartir, ¿sabes qué? Pues yo soy esto, pero tú qué espectador, y tú espectador lo puedes ser, nosotros no tuvimos una formación al empezar académica o teatralmente hablando, desconociendo este mundo, esta puerta de, de este arte, entonces con el tiempo nos dimos cuenta que el teatro es la vida, entonces todos podemos hacer, todos somos bien teatreros, no me van a decir que no. Sí, sí, cuando nos conviene, todos, eh, todos, todas, todes. Claro, entonces, hay que sacarle provecho de esto, hay que sacar provecho de esto, hay que sacar provecho de nuestra circunstancia, de nuestro entorno, hay que aprender a pintar, no, yo sé que van a haber cabezas de que van a decir, necesitamos dinero porque pues, no sobrevivimos, sí, pero entonces, ¿qué hacemos digitalmente hablando, no? Entonces, si alguien pinta, pues, sobre la pintura porque ahorita pues vamos a estar confinados un mes, dos, tres, no lo sabemos, Todavía pero no sabemos. pues las artes son las chidas, son las que nos van a... más bien ya hicieron que las paredes, las rejas, se las púas se hicieran de agua, entonces a través digitalmente pues la banda ya es... la banda que está dentro de la Penny pues ya es libre men este mentalmente y digitalmente vamos a poder... Llegar a otros espacios. Estamos explorando la libertad digital. ¡Qué loco! Wey. ¿Quién iba a pensar, don? No. no, pero en verdad lo, lo invitamos a que a que conozca nuestros proyectos, a que investiguen en nuestras redes sociales, estoquienos ahí, póngale a ver esos pinches rateros, no, Compañate a de repente. Y va a parecer que de verdad <risa> trabajamos. Haciendo teatro no hacemos otra cosa. No, si delinquimos, delinquimos en el escenario. Y le invitamos a eso a que vea nuestro trabajo. Y no nada más el de nosotros, sino de toda la banda que hace teatro, que se aferra a este trabajo, que se aferra a mostrar su trabajo. De verdad, de verdad necesitamos el apoyo ahorita de toda la gente. Y más, ves más fácil, todo lo va a ver en su casa. No salga, quedes en casa y vea teatro. Y aparte va a aprender, porque todos ganamos. No es como delinquir el modus operandi de cuando estás planeando algo, estás planeando hacer la maldad, entonces lo planeas, lo pones sobre de la mesa, lo estudias con los demás y dices tú te vas a lo poner ejecutas aquí... ejecutas y tienes un resultado. Y el resultado es una puesta en escena pero lo chingón del teatro es que pues gana el actor, gana el espectador y todos ganamos ¿no? Y, todos felices y, cuando, y con tenis. Cuando delinques <risa> pues no pues ganas tú y ya te manchaste con la otra parte y sin es que no te atoran, te agarran, o te ponen porque pues o también... Te, o ya no llegas a la cárcel, ni a la cárcel, llegas te quedas ahí con dos balazos en la espalda y... Pues no, llegas al panteón, ¿no? Sí. Ya no festejas navidad. Ya ni año nuevo, ni 10 de mayo, ni ya nada. O a lo mejor sí, pero lo festejas ya adentro por una mala decisión, ¿no? es lo que contábamos la otra vez de que... ¿cuántos años nos costó poder plasmar toda la información que tenemos en un montaje? Entonces, pues en la cárcel casi no hay huellas culeros, casi no. <risa> casi no hay güeyes traicioneros, casi no, y pues qué bien que Ricardo III llega a... a esta, un futuro a Teatrix. A Teatrix y llega también a la penitenciaría, también para otras, la primera generación, la segunda generación y esta generación que es bien curioso el teatro porque compañeros de, de la CTP interna ya se habían ido porque pues el camino es diferente y... El teatro te acomoda, te da las herramientas y las ejecutas en otras áreas, no necesariamente en el teatro, sino en la, en, en cualquier tipo de labor. Y para este, este proyecto de Teatrix pues regresaron ciertas figuras, ¿no? A veces nos decían, es que la obra se ve parchada y... Podría ser que sí. Y vemos que no. Nos dimos cuenta la vez que grabamos, la verdad no. No, no se ve parchada porque pues está la misma intención, la misma atmósfera. Llevamos trabajando pues ya varios... varias pues, semanas para, para para trabajamos varias semanas para llegar a eso entonces, a esa grabación. Pues darle la vuelta a cómo un un secuestrador, cómo pero un homicida, pero ahora en teatro. Pues dense la oportunidad de ver, de estaremos pendientes, ¿no? en, en, las, en la página estaremos mandando imágenes, estaremos mandando la información y si quieren mayor información de cómo es el proyecto escríbanos a teatroprisión@forosshakespeare.com. Le recuerdo nuestro face, eh, compañía teatro penitencia en el face, en el Twitter @ciateatropeni y pues nuestro correo ya lo acabo de decir. Y mm. si usted dice, bueno y estos dos se pararon aquí y nos empezaron a hablar que Ricardo III, que la compañía de teatro penitenciario, teatro penitenciario, ¿qué es eso? Pues en las páginas van a poder encontrar eh, lo que es eh, programas de movidas penitenciarias y lo que es Radiando en Canas, ¿Cómo sí, es, es, es, es radiando en canas <risa> Nos vemos. Venga, <risa> eh, mi nombre es Javier Cruz, Ismael, Ismael Corona, Corona. Esto fue Radiando en Cana, directamente desde el Centro Cultural de Objetivo del 77. Quédese en casa y si no y si tiene tele, pues apáguela y pongas a hacer otra cosa. Venga, vámonos que ya nos vieron.